Porque lo que muchas dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido, encendido, encendido, encendido, encendido. Yo en un trabajo recordé a un paciente que me hizo esa misma pregunta en la primera entrevista, ¿no? Eh, me acuerdo que me dijo yo, quiero encontrar una salida yo le dije yo quiero encontrar una entrada porque es muy difícil pensar una salida cuando no nos hemos preguntado profundamente cómo entramos a esto ¿no? que quedaba claro era que las preguntas por poner en el centro de la reproducción son las meras fuertes y las meras auténticas para atravesar las crisis ¿qué vamos a comer? ¿qué, vamos a comer? ¿Qué agua vamos a tomar? y eso preguntándonos un montón de personas y un montón de personas que por lo general no nos preguntamos eso o sea, digamos que las mujeres quizá nos preguntamos más ¿qué vamos a comer? pero si somos urbanas y asalariadas pues vamos a pensar que nos alcanza para comprar pero ahora de alguna forma era toda esta presión y este asunto de sentir que la crisis es muy honda y que qué va a pasar o sea tengo una especie de peligro vital también era interesante y entonces pensar en estas cuestiones de que dónde vivir qué agua tomar son cuestiones tremendamente relevantes ¿Qué agua vamos a un frenético intento de volver a la normalidad. Me parece que no solo volver a la, a la normalidad es, es idiota. Significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido los efectos de crisi sociali e ambientali. Non solo volvere alla normalità non è una buona strategia, una buona intenzione, una buona formulazione del problema. Non solo è male, soprattutto è impossibile. Volvere alla normalità, ora, non significa nada. cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una, una deuda con la naturaleza y definir mejor lo que es la naturaleza porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo, lo traduzca en contaminación sino que ya desde, desde siempre es social la naturaleza. experiencias a nivel mundial una de ellas en la provincia de Buenos Aires donde se demuestra que el maíz orgánico rinde solo un 6% menos que el transgénico pero la diferencia es que tiene un 73% menos de costo porque no compras semillas sino compras eh, toda la cuestión de, de los glifosatos y compañía y da un 50% más de ganancia es decir Además de, de la contaminación, te están estafando. Es un gran negocio de Monsanto y el de Ahora vaya. El impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno. El impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, eh, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es, es el aire que respiramos. Ya. No hace falta escribirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables, coaxil, suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. puede ser que esto no se detenga y a la vez, cómo puede ser que esto no se detenga pensando, digamos, que el, nuestro territorio se está convirtiendo en un desierto envenenado. La imposibilidad, digamos, más colectiva y a nivel institucional de pensar salidas alternativas no solo a los modos de producción, sino a los modos en que habitamos de esta tierra, apilando gente en lugares hacinados y donde evidentemente es inviable si pensamos en lo que significó esta pandemia y que sabemos que no va a ser la última y que aún cuando nos vacunemos, difícilmente no haya otra, porque ya ha habido otras antes y porque cada vez es peor y seguimos reproduciendo las mismas condiciones que produjeron este tipo de virus. capitalismo en este momento es el absurdo mismo de la existencia porque esta peste es el resultado de las condiciones reales de producción No es que la peste es obligatoria y natural como la lluvia y el sol esta peste es el resultado de un modo de gestionar la vida y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta todo No es una teoría ...de alguien que fantasmagóricamente descubre un límite extraño de las cosas. Son las cosas que se nos plantan delante y nos hacen saber que así no se puede más. por orden de aparición. Alfredo Grande, médico-psiquiatra, psicoanalista, cooperativista y docente universitario. María Raquel Gutiérrez Aguilar, doctora en sociología, matemática, profesora e investigadora. Cristian Ferrer, sociólogo, ensayista y docente. Franco Bifo Berardi, filósofo, docente y escritor. Horacio González, sociólogo, docente, investigador y ensayista. Alcira Argumedo, socióloga, investigadora del CONICET y docente. Flavia Costa, comunicadora y doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, docente y editora. Marta Dillon, periodista y editora. Alejandro Horowitz, doctor en Ciencias Sociales, periodista, ensayista y profesor universitario. Volver a la normalidad no significa nada. Miedo, cansancio, incertidumbre. Volver a la normalidad no significa nada. 12 de noviembre, ciclo de charlas. No hay afuera, pero se pueden hacer agujeros en la realidad. 20 horas. Charla al aire en el estudio tribal. Incertidumbre. Santiago Gándara, Manuel Becerra y Esther Levy. ¿Qué puede y qué no la educación? 12 de noviembre. Ciclo de charlas. Volver a la normalidad no significa nada. 20 y 14 en toda la República Argentina. Llegamos a la última posta de este camino bastante complejo que hemos elegido transitar en FM La Tribu. Pasamos a la tardecita. Por esto que dimos de llamar miedo, escuchamos a María del Carmen Verdú y también estuvo Claudia Cesaroni charlando un poco como el miedo se, se transforma en control. También estuvimos hablando de cansancio, nos sentimos bastante eh, representadas en esa charla que, que estuvo a cargo de otras tres pensadoras respecto al cansancio. ¿Qué nos está pasando a nosotros en el cuerpo? No somos solamente un cuerpo agotado y en este caso... Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la última posta del camino que nos dimos a, a recorrer, que es la incertidumbre. Voy a saludar a... Eh, Santiago Gándara, licenciado en comunicación, docente de la Universidad de Buenos Aires y referente del sindicato docente AGD UBA. También voy a saludar a Manuel Becerra, docente secundaria, formación docente y de la universidad, diferentes universidades públicas. Y a Esther Levy, licenciada en, en ciencias de la comunicación, especialista en gestión y planificación en políticas sociales y también magíster en políticas sociales. ¿Cómo les va? Bien, primero no quiero robar el campo, no soy de comunicación, soy Ay, de educación. no de educación! No quiero bueno, acá pero que gandaran, la... <ríe> que raro... No quiero usurpar. De repente esto de, de pasar títulos también es, es algo bastante raro, ¿no? O común en, en funcionarios... Yo para aclarar, porque no quisiera que una comunidad entera me diga, no robes. Títulos". Gándara, te mira vos como referente de la comunidad entera. No, no, no. no. Apenas me no. puedo referenciar a mí misma. No. Pero bueno, son las ciencias humanas, o sociales. Sí, eh, Somos sí. parte sí. de una familia... Son constructos. ¿Son? Son constructos históricos. Pero por sociales. las dudas, viste, sí, siempre... ¿Cómo afamos, clara. no? Con esto de sí, bueno... Es una construcción social. Es una construcción social. Hoy vamos a hablar de educación. Partimos le, de la incertidumbre... Le eso, incertidumbre. Sí, pero lo vinculamos con la educación. La pregunta es ¿por qué? Porque pensamos que la incertidumbre es una potencialidad. Porque si se mezcla con la, la educación, puede hacer poroso quizás una estructura o un entramado bastante ácido, áspero. De lo, que es nuestra, lo, de lo que son nuestras realidades, eh, sobre todo en, en educación. Esta charla va a durar el tiempo de una hora cátedra. Tenemos 40 minutos para discutir sobre tres ejes: ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la educación en realidad? ¿Qué pasa con el rol docente? Y por último, como frutillita de la torta, vamos a hablar de gestión educativa. Así que si se les cae la baba, eh, esperamos nada más que 20 minutos donde vamos a arrancar de lleno. Le voy a dar eh, paso a mi compañera. Hola, Mica, ¿cómo estás? Hola, chao, porque no dijimos quiénes éramos, No, pero Estamos al aire. Hay algo del anonimato que, de que me la Tribu. <risa> sí. Estamos al aire de FM La Tribu. Y bueno, queremos a ir por eh, esto de hacia, hacia dónde va la educación y lo que queremos saber es cómo se vincula la incertidumbre con la educación. Ese es el primer punto. La tiramos, cualquiera de ustedes puede cabecear y al, al ángulo o no. Usted, ¿Hacia dónde hacia dónde va? Yo quisiera aclarar algo respecto a la incertidumbre, no porque ha tenido muy mala prensa en algún tiempo cercano. La incertidumbre en sí no es ni buena ni mala, ¿no? eh, pero digo, hay que pensar eh, a la incertidumbre como oportunidad. digo Si queremos verlo desde un lugar que nos permita realizarnos o... o, o, o generar creativamente condiciones, ¿no? De trabajo, de vida, de educación, de lo que querramos decir. Porque tiene mala prensa en términos de que hace poco tiempo, no no muy poco, pero digamos, se hablaba de disfrutar de la incertidumbre eh, desde un ministerio de educación. Y, y la verdad es que se estaba hablando de disfrutar de algo que no se estaba generando mucha angustia. Entonces, a mí me gusta hablar de la incertidumbre como, como una posibilidad, ¿no? Un motor, pero... Como una, una, una de las los tantos ingredientes de posibilidad. no como Lo quería aclarar porque si no es como que me quedo medio eh, disfrutar de la incertidumbre según en qué contexto se diga. Uh -huh. Creo que no tengo que aclarar de qué estoy hablando, pero si quieren aclárenlo ustedes. No, yo pienso que eh, si seguimos por el lado de incertidumbre hay una ventaja que tiene incertidumbre que es... Por lo menos animarse a dar una charla y uno cualquier cosa dice, tengo una incertidumbre, <risa> no sé qué va a pasar y, y, y deja todo como muy abierto. Eh, yo creo que hay muchas cuestiones que, que, que formarían parte de ese territorio de la incertidumbre en educación, en todo. Creo que los que no se están escuchando, los que están acá alrededor, deben tener incertidumbres desde su trabajo hasta sus condiciones de vida más elementales. Creo que también hay un conjunto de certidumbres y, y creo que las dos son para poner en juego. Eh, yo personalmente tengo ciertas certidumbres que son bastante pesimistas respecto del estado del de sistema educativo, de las políticas educativas tanto nacionales como, como locales. Acá estamos, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires con una ministra que cada vez que habla agrede a los docentes, digamos, y a las docentes. Pero digamos, el sistema educativo en general, tanto nacional como, como local, creo que, que tiene eh, problemas muy serios y problemas de, de, de, de muy larga data. Es decir, que no, no tienen que ver solamente con... Eh, ...con el efecto pandemia, aunque la pandemia y todas sus condiciones... ...el confinamiento es necesario, obviamente... ...pero digo, t -t toda esa situación... ...lo único que hizo, o lo único que hizo no, lo que hizo fue como agravar... ...una serie de cuestiones muy críticas del, del sistema educativo... Eh, ...yo estoy como en la última etapa de, mi, de, mi, de mis años como docente... ...y tal vez por eso lo vivo más dramáticamente... ...porque veo, miro hacia atrás cuando empecé a trabajar... ...y veo que discutíamos casi las mismas cuestiones... ...y recibimos por parte de las autoridades, de las gestiones, etcétera... ...más o menos las mismas respuestas, ¿no? Eh, que el problema son los docentes y su formación... Eh, ...que el problema es no sé qué otra cosa, qué sé yo, qué yo... Y, ...y siempre como le están corriendo el, el, el eje a, a... ...a lo que entiendo son graves problemas que tienen que ver con las condiciones laborales... ...que conspiran contra cualquier tipo de desarrollo... Eh, ...que puedan hacer los docentes libremente en sus escuelas... ...con las condiciones salariales sin duda... Eh, con un sistema educativo que está des descentralizado desde el menemismo hasta acá, con una ley de educación superior que fue aprobada en el menemismo y sigue hasta el día de hoy. Es un panorama que, que uno empieza a revolver ese, ese, esa sopa y es bastante eh, desagradable. Esas creo que son certidumbres. Y después eh, son incertidumbres que tengo muchas, pero abro un poco el juego. <risa> <digamos>. <risa> um... Por ahí, para enganchar las dos cosas, digamos, en la cuestión del de concepto de incertidumbre, yo comparto esto de, de que es un par, ¿no? El par certeza-incertidumbre. La escuela, como, como tecnología, ha sido la historia del Estado moderno, y la historia, el Estado moderno, inicialmente, fue la historia de, de las certezas, ¿no? al, al compás de la ciencia, del progreso de la ciencia, y todo ese, toda la fantasía, digamos, de, del positivismo. Que empezó a caer a pedazos con Auschwitz, con Hiroshima, y, y de ahí empezó como una especie de desarmado, por ahí, de esas certezas que llevaron adelante al Estado moderno y a la escuela. La caída del muro de Berlín, otra, otro hito, digamos, de caída de las certezas. Eh, y en 2007, eh, justo antes de la, de, de la última crisis económica mundial más, más dramática, eh, se presenta el iPhone que es este, una tecnología que me parece que resetea un poco esa ese par de certezas e incertidumbre porque tenemos un montón de certezas bien, bien customizadas para, para cada uno de nosotros que nos metemos allá adentro y encontramos nuestra burbujita estética, política, eh, sexo afectiva, etc. Eh, y la escuela eh, ya no puede... Digamos, eh, no tiene eh, la guarda de, de, de las certezas totales como la tuvo en, en la fantasía positivista. Pero sí tiene certezas de la, de la guarda, perdón, la guarda de las certezas no customizadas. ¿no? De lo que fue de lo que fuimos construyendo como patrimonio científico, artístico, eh, cultural, que no está customizado, que es para el común, no que son... Las la aspira, la aspiraciones que sean para todos más o menos iguales, digamos. Tenemos que aprender la Revolución de Mayo, tenemos que aprender algoritmos, o logaritmos, o cosas de matemática que yo desconozco. Eh, tenemos que aprender el Martín Fierro, qué sé yo. Y eso no es customizado. Y eso es ofrecer eh, una cultura, un, un legado, un patrimonio, que lo, a los que los pibes no acceden eh, naturalmente, en el sentido de no, no, no, no van a buscar eso inmediatamente y no les va a parecer... Este, en, la, ...en las búsquedas de Google y de YouTube. Entonces, la, la escuela guarda eso, es guardiana y mensajera de esas certezas científicas y artísticas... ...que no son lo que circula en la cultura, por cómo se consume y cómo la consumen los chicos y las chicas que van a la escuela. Y por otro lado, sobre las certezas que sí están armadas y customizadas por el algoritmo... ...a través del iPhone, y, o a través del teléfono inteligente, que en todo caso el smartphone que viene del iPhone... ...plantea dudas, plantea incertidumbres sobre esas certezas. Y a mí me parece que es lo más interesante. Y que la pandemia, ya que la mencionaban, marcó también un, una puesta en valor de nuevo de la escuela. Porque la deriva parecía ser, bueno, vamos a ser reemplazados por lavarropas con pantallas, este YouTube... Y resultó que no, y resultó que una de, la, una de las grandes demandas de todos los sectores ideológicos y políticos de todo el globo fue, por el amor de Dios, ahora no trae la escuela porque se va todo al carajo. Entonces ahí es, no me saquen este anclaje, no me saquen esta certeza, una certeza que es ordenadora de la dinámica social, no es que no me saquen la posibilidad de que los chicos lean a Martín Fierro, no, o de, que, o de que aprendan el gobierno de Rosas, no. Pero sí, no me saquen esto porque esto ordena, sigue ordenando. Y además, ahí transmitimos cultura. Entonces, eh, me, parece interesante, me parece interesante ese par. Después está esta cuestión de la incertidumbre, que por ahí tiene que ver más con el futuro de la humanidad en su conjunto, ¿no? En total, y la cuestión laboral, y la cuestión material, la cuestión ambiental. este Pero me parece que son temas sobre los que la escuela no tiene mucha posibilidad de incidir, mientras, no sé, Shell no deje de hacer pelota, lo que, haya, lo que esté haciendo pelota, este... Pero bueno, me parece que ahí hay, la escuela tiene un lugar como muy interesante, la escuela, no sé si la educación, la escuela tiene un lugar muy interesante, como un coso ahí parado y todavía resistido, porque la pandemia, de nuevo, demostró que, que, que tiene una valoración alta como por lo menos la institución que ordena. Eh, y es una oportunidad, digamos, me parece, ¿no? A mí me parece que acá los dos colegas dijeron cosas muy interesantes y me gustaría por ahí recuperar algo. En primer lugar, eh, el tema de las certezas. Necesitamos ciertas certezas. Somos sujetos sociales y necesitamos ciertas certezas. Eh, a mí, la, la pandemia y las incertidumbres que trajo, me parece que son una oportunidad para repensar esas certezas que tenemos. Eh, cuando hablamos de educación, recién lo decías vos, eh, no necesariamente estamos hablando de escuela. Entonces, hay que tener claro que la idea de educación va más allá de la institucionalidad de, de de cualquier eh, nivel del sistema educativo. Pero también me parece que no hay que pensar a la escuela o al, o al sistema educativo por fuera de lo que es lo social, ¿no? Porque, digamos, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. La educación, el sistema educativo, perdón, es una construcción histórica y social, la armamos nosotros. Esto es lo que de alguna manera es el resultado del devenir histórico, social de cada una de las, digamos, sociedades. Me parece que eh, la pandemia fue, por un lado, un catalizador para poder recuperar, o por lo menos para poner sobre la mesa problemas preexistentes a lo que fue este momento de encierro, de, de cuarentena, de alejarnos de las certezas, que por lo menos era saber que te levantabas todos los días, los pibes iban a la escuela o si iban a dar clase a la universidad, lo que fuera. Y fue un, un poner sobre la mesa problemas que ya existían. Y uno que me parece que bueno que está un poco en lo que ustedes planteaban como como ejes o como, como temas para, o tópicos para tomar en cuenta, es algo que, en la, por ejemplo, yo soy docente universitaria, y es algo que nunca nos planteamos y que la pandemia puso sobre la mesa, que es la formación pedagógica de los docentes universitarios. Los docentes universitarios conocemos nuestra disciplina, sabemos transmitirla, pero para enseñar no alcanza con conocer la disciplina y transmitir información. Uh -huh. La herramienta de lo pedagógico es algo que no estamos dotados, porque cuando nosotros entramos a ser docentes universitarios, tenemos que tener el título de tal o cual carrera. Ahora, nos puso frente a una situación de no presencialidad, de no estar con el otro, y nos mostró, digo, estoy hablando de la pandemia, ¿no? Nos mostró que nos están faltando herramientas, o que efectivamente esas herramientas que muchos decimos que nos están faltando en nuestra formación, nos hacían falta. Entonces, de alguna manera fue un, un catalizador o una oportunidad para poner sobre la mesa algo que ya existía, y por otro lado es la oportunidad de empezar a pensar ¿qué tipo de formación docente o qué le estamos llamando formación docente en el caso de la universidad concretamente? Digo universidad porque en los otros niveles hay una formación docente más, más pedagógica. No tanto en el secundario por ahí, ¿no? Pero digo, sí. eh, creo que eso es, es un poco lo que, lo que nos permite la pandemia. Poder, nos permitió, desgraciadamente, con todo el costo, en todo sentido que nos generó, ¿no? Pero la verdad es que me parece que una de las cosas que puso sobre la mesa es... ¿y? ¿Cómo enseñamos si no estamos en las aulas? Y ese es un problema que era anterior, porque la virtualidad nos inventó con la pandemia. Y la virtualidad coexistía con la presencialidad en el sistema educativo, cualquiera de los niveles. Uh -huh. Ahora tuvimos que agarrarnos de eso y creo que ahí es donde hubo, por lo menos, es uno de los puntos que me parece interesante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasó eh, cuando desapareció lo que era obvio, que es un aula... Docente, estudiantes, no importa de qué nivel. Y creo que eh, es, es una oportunidad para pensar una deuda que tenemos, que forma parte un poco de lo que acá decía colega Gándara, que es bueno, ¿qué pasa con cosas históricas que tiene el sistema educativo que no las atendimos? Hablando de, de cosas históricas y de pospandemia o, o esta idea de, de vuelta a la normalidad, pensábamos en... Es, es, digamos. Está bueno pensar la educación en diferentes contextos, ¿no? Eh, y esta diferenciación que hacemos de sistema educativo y escuela, ¿no? Como cosas totalmente distintas. Y pensábamos en esto, en ¿para qué servía, más allá del por qué o qué funcionalidad tenía, el para qué servía la educación en otros momentos históricos y para qué sirve ahora en, en este contexto, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es, el, hacia dónde vamos un poco es el eje. Y a, a través de la incertidumbre, yo calculo que, que podemos, aunque sea, empezar a, a, a tirar puntas para pensarnos. ¿no? No, no para negarme a responder eso, que no creo que pueda responder hacia dónde vamos. O, o tengo como revelaciones así como... Mira, no no sé apocalíptica. No, no, de cualquier manera el, el audio que escuchamos al principio este, nos preparaba para un clima bastante sí. apocalíptico. Pura, pura. No, no quiero evadir eso, pero qu quisiera establecer algo de lo anterior, digamos que, que acuerdo con, con, con muchas de las observaciones que hicieron, creo que una de las certezas es este el lugar de la escuela, con todas las incertezas que tiene, pero en los términos que lo estaba planteando eh, acá Manuel, es decir, esto de eh, todos empezaron a ver, eh, me refiero a la comunidad en general, es una abstracción lo que estoy diciendo, pero digamos todos empezaron a, a ver el, el lugar de la escuela y, y, y la centralidad de la escuela, y la centralidad de la universidad también, aún con todos los debates que hubo, etcétera, etcétera, y con todas las tensiones que hubo ahí, y con las promociones, hasta publicitarias, algunos que decían, vino para quedarse la tecnología y toda la historia. Eh, creo que hubo una, una reivindicación de ese espacio social, eh, presencial, eh, político, digamos, que, que tiene que ver con la vida universitaria, que quedó como obturada durante esos dos años. Eh, creo que acuerdo con eso, y acuerdo también, pues es muy importante esto de la... De la cuestión que se nos impuso, sobre todo en, en los niveles superiores, que es esto de la de qué pasa con los estudiantes, y que ha tenido di, distintas formas, y, y que creo que la, la, la zona de la evaluación fue la que puso más en, en evidencia que había un problema, digamos. Todos decíamos, ¿cómo evaluamos?, qué sé yo, y el tema era como previo. Pero me parece que ahí hay todo un campo muy interesante. Muy interesante, muy prometedor, digamos, en la medida en que los docentes, y vuelvo al punto, no tengamos tiempo para poder reflexionar sobre eso, y eso es lo que muchas veces no tenemos, no tiempo para poder reflexionar sobre nuestra práctica, para poder discutir con otros compañeros sobre lo que hacemos, es una tarea muy solitaria en general, entonces eso es un, siempre es un problema o un obstáculo. ¿Hacia dónde va la educación? Yo no tengo idea ni siquiera hacia dónde va la sociedad. No sé si lo tienen claro algunos, porque una a veces piensa que las grandes burguesías mundiales tienen claro hacia dónde va el mundo. Yo creo que tampoco lo tienen demasiado en claro. Entonces van ocurriendo sucesos, porque uno dice, bueno, salimos de una post -pandemia, estamos en una guerra, eh, y, y, y el escenario parece eso. ¿A dónde va la educación? Si vamos solamente a nuestro país, si pudiéramos recortarlo todo esto, cierro para decir algo, por lo menos, que no quede como pura incerteza. Eh, eh, me parece que no tiene un, un, un destino demasiado prefijado, por lo menos en el debate general. El debate general está como muy corrido hacia la derecha, todo general, digo, el debate político en Argentina, el debate educativo parece que no tuviera ningún este espacio en particular. Y lo que hay al mismo tiempo, si, no sé si vos ibas para ese lado, en esa relación de educación, trabajo, etcétera, lo que hay es una precarización gigante del trabajo de todos los jóvenes, por lo cual la educación no tendría demasiado lugar en ese, en ese espacio. Eh, eso es lo único que se me ocurre, pero la verdad es que es un mundo bastante difícil de, de predecir en alguna de las tendencias más generales, y las tendencias que se abierten ahora son bastante oscuras. Bueno, yo eh, soy pedagoga, no puedo ser tan. O sea, para ser pedagogo tenés que tener cierto optimismo, porque si no eh, es que medio contradictorio. Entonces hablo desde el, el vicio profesional. Yo creo que sí, coincido acá con con las incertezas, con el avance de la derecha en la obturación de las discusiones, ¿no? Y en, y en en cómo aparecen verdades naturalizadas que que se instalan y quedan fijadas en el sentido común, ¿no? Siempre sucedió, pero ahora es como... digo siempre sucedió, pero ahora, ahora es como que, que es mucho más claro, ¿no? Eh, nos, nos quedamos con ciertos títulos, con ciertas verdades que fueron masticados por, masticadas por otros... Y yo ahí creo que el lugar de la educación, no importa de la escuela, del sistema educativo, hablo medio en sinónimo, pero para, para volver a, a lo que decíamos antes, ¿no? Creo que tiene un lugar importante en esta posibilidad de disputa. O sea, yo decía antes que enseñar, para enseñar no alcanza con conocer la disciplina o transmitir información, porque ahí sí se hemos reemplazado por internet, y en cualquiera de sus eh, expresiones, YouTube o cualquier libro que esté colgado ahí, no creo que el rol del docente es ahí, por eso hablaba antes de la formación de un docente con herramientas pedagógicas, eh, el enseñar a pensar, el enseñar a, más que a pensar o por ahí esa es una categoría muy grande, eh, a desnaturalizar, a problematizar y a desarmar estas verdades que aparecen como eh, únicas y eternas, no que no hay no hay no hay posibilidad de pensar desde otro lugar. Yo creo que una de las herramientas que, que, que, que tenemos en, el, en, en los espacios educativos, en los espacios de reunión con el otro, y el rol docente, que es fundamental, es bueno, eh, recuperar la posibilidad del pensamiento crítico. Porque si no, efectivamente, nos van a convencer, o por lo menos muchos, muchos en la sociedad están convencidos, que, eh, nada, que es inevitable que... que que los gobiernos sean de derecha, porque los de los, de, los gobiernos más de izquierda o, o, o no de derecha no se sostienen porque son todos corruptos. Por decir algo, por decir algo, lo que sale como verdades absolutas. Entonces a mí me parece que dentro de todo el pesimismo que nos rodea, porque la verdad es que, es como decía acá recién el compañero, eh, salimos de una pandemia y entramos en una guerra que se tiene. No se, no se sabe para dónde va eso, ni qué consecuencias reales va a tener. Creo que en ese contexto eh, el lugar de la educación sigue siendo un lugar donde podemos pensar desde alguna mirada un tanto más emancipadora. No estoy hablando de hacer una revolución, creo que el mundo no se cambia desde la escuela o desde el sistema educativo, sino como decía Paulo Freire, el sistema educativo o la, o la educación forma aquellos que van a cambiar el mundo. Y me parece que no es una utopía, pero... Cambiar el mundo por ahí sí, ya estoy grande, ya mucho no, ya no se me pasó la época de ser hippie, pero sí creo que eh, es un buen lugar para empezar a pensar alternativas a lo que vivimos, porque si no es como que, como decía, como peor tengo que ser optimista porque si no me voy a poner un parripoll. <risa> <risa> um, yo, yo no sé si, si soy optimista o pesimista, una mezcla de las dos, porque es cierto que la escuela la función original que tuvo, que era la de distribuir cultura. Eh, más o menos igualitariamente entre las masas este, finas y gruesas. Este. Es cierto que ya no cumple esa función porque la, la, gran la cultura se distribuye a través de, de mecanismos del mercado, digamos. La cultura hegemónica es Netflix, es YouTube, son las redes sociales, las plataformas. Ahí se, así se distribuye la cultura hegemónica, ya no es la escuela. Eh... ...que tampoco es contrahegemónica, ...porque la escuela o los sistemas educativos... ...tienen un anclaje estatal... ...con lo cual no podemos decir que es contra hegemónica. digo ...hay una, una base de poder ahí... ...pero en todo caso es, es otra cultura... ...es una cultura, como decíamos... ...una cultura heredada... ...es una cultura construida con... ...con mecanismos más rigurosos... ...entonces no no cumple su función... ...de, de distribución cultural masiva... ...cumple función de distribución cultural... ...de otro tipo de cultura... ...y la cumple a, a los ponchazos... pues tampoco la cumple demasiado bien... Y hay gente que sostiene que, por lo tanto, ya no sirve. Como ya no cumple aquella función para la cual fue concebida, ya no sirve. Yo no me no, no, no acuerdo para nada, porque para mí, para mí me parece que, justamente, por ser una institución que distribuye una cultura que no es la masiva popular algorítmica, ordenada por popularidad, como se ordenan los resultados de búsqueda en Google, la función es justamente marcar preguntas, y ahí está un poco lo que decía Esther sobre el pensamiento crítico. Y ahí hay un problemón con pensamiento crítico que se da en el campo educativo, que es la polisemia de la palabra pensamiento crítico, porque Freire, un pensador, un pedagogo brasileño, etcétera, etcétera. ...está situado en un momento histórico donde la palabra crítica consiste en una crítica del sistema capitalista... ...desde la teoría de la dependencia, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ...pero pensamiento crítico en términos, en términos científicos no significa lo que decía Freire. Las pedagogías críticas no son pensamiento crítico en términos estrictamente conceptuales. Comparten la palabra. Y en el campo educativo es, un, es una confusión bestial... Porque pensamos que formar pensamiento crítico es que los pibes critiquen al sistema capitalista como yo quiero que lo critiquen. Y no. El pensamiento crítico es hacerle preguntas a la realidad. Y para hacerle preguntas a la realidad a veces hay que suspender el juicio de valor. Si yo quiero entender por qué se produjo el holocausto nazi o por qué se produjo el terrorismo de Estado, no puedo partir de la base de condenar el terrorismo de Estado. Hay que partir de la base de tratar de entender la racionalidad del de horror. Tiene una racionalidad porque fue humano ese horror, aunque nos cueste. Eso es pensamiento crítico, entender la racionalidad de lo que aparentemente es incomprensible. Y para eso está la escuela. Y eso es alucinante de la escuela cuando se hace. En general, esto, funciona un ponchazo, le secan a pedazos las escuelas, estamos todos con 18.500 laburos para comprarnos un agua mineral. Bueno, es difícil. Eh, entonces, un poco combino ese pesimismo y ese optimismo en el sentido de es un fósil viviente la escuela, no sirve para lo que se supuestamente sirve, pero sirve para otra cosa que no es el objetivo buscado, que es ser un grano en el culo, perdón, de la, la, del de, de la, de, de, de consumo cultural actual. Entonces es tener a los pibes durante 14 años adentro de un aula leyendo cosas que los pibes no quieren leer. Y los hoy tienen que leer, porque así funciona la cosa. Y eso les sirve para hacerle preguntas, en el mejor de los casos, a lo que sí consumen. ¿Es el objetivo original de en la escuela? No. Nunca lo fue. Pero finalmente sucedió eso. No, no podemos competir esto con, contra las fuentes de información que circulan con tanta potencia. No podemos competir contra eso en la escuela. No hay, y, no, y no tenemos que competir contra eso en la escuela. Tenemos que hacerle preguntas. ¿No es...? Yo... Quiero aclarar. Yo cuando hablé de pensamiento crítico hablé de desnaturalizar. Ahora ahora se va picando el igual. Sí sí no no porque ahora, ahora, no ahora, me quedé con bien. Apple con Freire y ahora con Maclaren. Estoy, oh, oh. estoy diciendo de bueno a ver a aprender a pensar aprender a, o sea pensar autónomamente hacer esas preguntas. Yo tengo mis mis dudas respecto de los juicios de valor o sea somos sujetos sociales eh, desde algún lugar preguntamos y creo vos dijiste algo que me parece interesante esto de la función de distribución del eh, distribución cultural no eh, claro o sea la escuela eh, la escuela tal como la conocemos es el producto de lo que decimos la modernidad no se instala la escuela eh, tal como la conocemos o por lo menos ese, ese dispositivo con la llegada de la modernidad que ahí separa el mundo de, de donde se aprende, de lo que se aprende, de dónde se trabaja, no, digamos la ruptura de lo que era la tradición de los talleres medievales, uh -huh. medieval, que podemos ir por ahí si queremos. Pero quiero decir, yo antes planteaba que era una construcción histórica y social, con lo cual eso se fue modificando con el devenir. Nació con una idea de disciplinamiento, de inclusión relativa, si uno se pone a pensar en Sarmiento, cuando escribió Civilización de barbarie había algunos que eran educables y otros no, para los educables era esa inclusión. Hoy, digamos, el, pasaron, pasaron cosas, no es la misma escuela, tiene eh, aristas totalmente distintas, pero el formato sigue siendo el de X cantidad de años y cantidad de horas de los pibes en un lugar donde, ahí sí, es donde tenemos que pensar qué hacemos con los pibes, que de alguna manera están cautivos, por ley, por lo que fuera, adentro de estas instituciones. Yo creo que cuando hablamos de pensamiento crítico, también digamos hay que cuestionar este capitalismo que nos avasalla. Creo que en la escuela es en el lugar donde uno puede generar esas posibilidades de discusión, por lo menos discusión. Eh, después la discusión deriva en, en distintas cuestiones y depende del contexto y demás. Me parece que eh, es un lugar eh, interesante de encuentro con el otro y con, con los otros, los otros, digamos, ¿no? Con sus miradas, sus posicionamientos. Eh, yo no sé si la escuela tiene que distribuir o competir, vos decías que no y yo coincido en eso, competir con otras agencias de distribución. Creo que justamente hay tanta tanta posibilidad de acceso a la cultura o a los distintos productos de la cultura que justamente desde este lugar, el sistema educativo, este lugar donde nos reúne a, a los diferentes, eh, digo diferentes desde, desde distintos lugares que venimos no y que, que pensamos, creo que es ahí donde... Eh, Está la posibilidad de generar herramientas para poder decodificar, que dicen estos productos culturales que te llegan por todos lados y ya no es algo sistematizado en un currículum como era antes. Entonces, a la escuela se le pierde el monopolio de esa distribución. Bueno, pero esa distribución existe, esa llegada a, lo, a, a los productos culturales de toda índole existe. Bueno, ¿qué puede aportar la escuela? Competir no tiene ningún sentido. O sea, que aparte, bueno, entramos en otra, en otra serie de cuestiones <risas> cuando hablamos de la competencia y demás. Bueno, ¿la escuela qué puede hacer? Bueno, permitir la posibilidad de generar herramientas críticas en el sentido de la pregunta, en el sentido de la reflexión, la des desnaturalización, palabra difícil pero me encanta repetir y siempre me trago, eh, desnaturalizar lo dado y bueno, interrogarnos respecto de qué es esto que te llega y que aparece como verdad absoluta y como inevitable o no, digo, desde ese lugar... Yo mencioné a Freire, pero bueno, soy pedagoga y tengo que nombrarlo, viste, que ya es remera Freire. ¿Cómo? No, ya está, claro. Pero eh, quiero decir, él decía, justamente yo me refería a, a Freire cuando planteaba esto de que para enseñar no alcanza con conocer la disciplina y que nos faltan otras herramientas. Obviamente el origen de las pedagogías críticas se remontan a contextos y a personas que pensaban en ese contexto y que dieron herramientas para que eso también vaya avanzando, evolucionando. O sea, se picó, pero se picó linda. Queremos eh, ver el rol de, del educador, de la educadora como un trabajador también. Entonces, por ahí queremos saber qué, qué se espera hoy de un docente. Y ahí, los quiero, y ahí los quiero ver. Creo que todos ejercemos, todos ejercemos. Eh, Ahí se va a picar un poquito más, un porque yo más. soy del yo, otro yo sindicato. Quedé, pero yo me quedé picado de lo, bueno, lo anterior. No, de, de, de lo tocar. que viene ahora ni te hablo. No. Pero de, de, de lo anterior, yo, no, yo reivindico uh -huh. una perspectiva crítica en el sentido crítica de, de raíz en la tradición marxista. Pero inclusive la reivindico eh, entendiendo la diferencia, digamos, de lo que está planteando vos sobre la interrogación científica, frente a la que uno tiene que preparar, yo entiendo que las teorías críticas en el sentido... Paz político, si se quiere el término, también planteaba una lectura, eh, o sea, una lectura científica de la realidad, ¿no? No es que habría como una cosa ideológica de un lado y, y no, no. No digo que hayas dicho eso, pero por lo, por lo pronto quería plantearlo como una defensa de esa perspectiva. Sobre todo porque si no el pensamiento crítico puede quedar como como una especie de, de criticón, para decirlo así, digamos, ¿no? De, de crítico, qué, sé yo, qué sé yo. Bueno, crítico es para transformar la realidad. La, la humanidad ha, ha hecho eso, eh, ¿no? Ha, ha, ha intentado transformar la realidad eh, históricamente. Entonces, me parece que, que, que en ese sentido yo, yo reivindicaría esa, esa esa tradición. Y después es cierto, y, y, y no sé ahí si sí uno se puede poner de acuerdo, porque también es bastante complejo la competencia con, con, con Netflix, para decir algo, es, es completamente desventajosa. Es cierto... Y acuerdo con esto de que la escuela debería proponer, y ese sería como, como el fundamento, la escuela, la universidad, el sistema educativo, etcétera, como una biblioteca distinta, o un menú más amplio, además de las herramientas críticas, etcétera, un menú más amplio, que no es el menú bastante homogeneizado, estandarizado, digamos, de las industrias culturales, o de sea, las industrias culturales. Entonces, la escuela podría funcionar en ese sentido. Ahora, otra vez, para poder funcionar en ese sentido, necesitas recursos, un montón de cosas que la escuela no la tiene. ¿Por qué enfatizo esto? No es para llevar mi pesimismo a una noche de sábado, sino porque eh, eh, al, al coco de los docentes se le está diciendo todo el tiempo la escuela tiene que hacer, está también, está pero dame los recursos para que yo pueda ir a esto. Entonces ahora voy a tu pregunta, la situación de, de los docentes, puede ser que haya muchos sindicatos, pero la situación de los docentes es que tienen un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Esa es la realidad concreta. Y ese ya es un dato, digamos, de... y eso es eh, inicial, primaria, secundaria, ta, ta, ta, ta, ta. Y, y, y quiero ser fuerte en eso para para para, para ir a lo más este, elemental que eh, que obliga digamos, a, a los docentes a tener eh, doble turno, en el caso de los docentes de primaria, de llenarse de 50 horas los docentes de secundario, de sumar eh, tareas en, en el ámbito universitario, que hacen que todo esto que estamos haciendo en este ratito, muchas veces los docentes no lo pueden tener en su lugar de trabajo, un rato para hasta para pelearse bien, digamos, debatir bien... Eh, ...no digo que estemos haciendo acá eso, peleando, ¿no? ...pero digo, para intercambiar eh, una serie de cuestiones... ...para poder pensar desde otro ángulo ciertas cuestiones... ...insisto con lo que dije al, al principio... ...la tarea docente es muy solitaria... Eh, ...en el ámbito universitario, bueno, hay cátedras... ...tampoco quiero idealizar el funcionamiento de la cátedra... ...pero son por lo menos más personas, digamos, las que pueda haber ahí... ...en cambio el docente de media, el docente de está solo muchas veces... Eh, con algunas dificultades, y eso conspira contra una gran cantidad de cuestiones. Si tuvieras más tiempo para todo eso, también tenés más tiempo para, para reflexionar. Y último, para, para no alargarlo. Soy muy pesimista, mi optimismo lo cifro en algunas cuestiones muy particulares, y hoy no lo puedo cifrar tampoco porque no lo veo así como en su mejor momento, que es en un movimiento estudiantil, eh, en el secundario, en la universidad, etcétera que sacuda un poco las cuestiones porque ha sido históricamente el movimiento estudiantil que nos llama la atención a nosotros desde la reforma 18 para que miremos cómo evaluamos hasta, no sé, lo que quieran perdón, se me fue. Eh, no, no, es eh, eh. Es algo que, que es muy contradictorio, por momentos retomo lo, lo que dice Gandara en este sentido de, bueno, el pensamiento crítico, ¿no? Que aparecen los programas, en las planificaciones, en los objetivos y muchas veces lo ponemos como si fuese algo eh, vacío, ¿no? Como, bueno, pongo eh, pensamiento crítico, sé que me van a probar eh, la planificación y hago lo que puedo en el aula. La, la pregunta de, de qué se espera un docente, de, del rol docente, la pensamos en, en, también en, en esta época, ¿no? En, en qué nos está pasando eh, a, a nivel... Qué narrativas se están construyendo de, de nuestro trabajo, ¿no? De, de, del rol de la figura docente. ¿Qué, qué ven...? O sea, que podemos llegar a, a construir como de la identidad docente? Que es muy distinta, no sé, mi abuela eh, decía docente era como, ¡ah! Oh, qué, ¡Qué vocación! Y hoy yo no siento que me pase eso cuando digo que, que soy docente, ¿no? O sea, hay, hay un ahí eh, discursos imaginarios sociales un poco contrapuestos. Yo creo que también eso se ha modificado con el tiempo, ¿no? De, del origen de la escuela, como hablamos antes... Eh. El docente, ese ser inmaculado, que incluso lo hacía por vocación, ¿no? Esta, qué qué palabras ¿no? no, sí. Yo Creo que una de las cosas más interesantes de, de los docentes, les docentes de todos los niveles, es reconocerse como trabajadores. Que eso no es algo que nació con, eh, con, la educa con, con el sistema educativo, ¿no? El docente como trabajador. Y una de las causas, o mejor dicho, una de las eh, de las acusaciones que tienen los docentes es que eh, la calidad, y esto es una, un, un argumento de la derecha, no la calidad del sistema educativo ha bajado, ha disminuido, porque los docentes dejaron de ocuparse de lo que tienen que ocuparse, que es enseñar, y se empezaron a preocupar por eh, sus condiciones laborales. no Y la culpa es de los sindicatos, la culpa de los trabajadores. Ese es un, un argumento histórico, va histórico, de la historia reciente de la organización eh, de los trabajadores docentes. A mí me parece que una de las cosas más importantes es la organización sindical, de representación sindical eh, que tienen los docentes para pedir o para, re, para, para reclamar desde sus condiciones laborales, estoy diciendo desde eh, lo salarial hasta las condiciones materiales. O sea, cuando fue la pandemia... Ya estamos, horrible pandemia creo que quedó clarísimo que la precariedad con la que laburamos los docentes es inmensa o sea tenías que ver cómo tenías tu computadora tenías tu conectividad y aparte tenías que porque esto de que el docente trabaja x cantidad de horas y tiene x tiempo de vacaciones eso es una mentira o sea nos llevamos laburo a nuestras casas tenemos para tener una dedicación exclusiva tenés que, si logras tenerla en la universidad bueno, lo de la secundaria, que van de una escuela a otra, primaria, que tenés que tener un par de turnos, cuando no agarras uno a la noche en, en adultos. Quiero decir, la precariedad con la que trabajamos los docentes, que también nos impide poder socializar con el colega que da lo mismo en otro aula, tiene que ver con estas condiciones de trabajo que hay que seguir reclamando, porque la verdad es que, bueno, en este momento el salario de los trabajadores... Eh, Ah, no, no le, o sea, por más que, que, que aumentes, no le gana la inflación, porque la inflación es algo que, que sube por el ascensor y los salarios por la escalera, dijo alguien alguna vez. Lo que quiero decir es, eh, como docentes, a los docentes se los ha desprestigiado mucho con esto de, bueno, no trabajan, o bueno, ¿qué vas a mandar a tu hijo a una escuela pública si siempre están de paro? Bueno, ¿por qué no pensamos por qué hay paros? ¿No? Y me, una sola cosa, con esto cierro, recién dijo acá el colega, habló de los estudiantes. Yo me parece que que sí, que estoy de acuerdo, pero hay una mención aparte. Yo creo que los estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires nos dieron una, una muestra de capacidad de organización y de reclamo en los últimos tiempos. no Pusieron en agenda algo que el blindaje que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no permite que le modifiquen la agenda y fue poner sobre la mesa todos los reclamos, que bueno que son de público conocimiento, poner sobre la mesa y, y la verdad es que lo han hecho de una forma tan contundente, se los demonizó, se demonizó a los docentes, bueno, de hecho el vicerrector del Mariano Acosta en este momento sí. está criminalizado por defenderlo. Digo. Pero me parece que Hubo una, un, una ruptura de este blindaje mediático que tuvo que ver con el avance y la organización de los pibes del secundario, que yo ahí lo vi como algo esperanzador, ¿no? Está como todo tan adormecido y ver a los pibes, de... yo los escuchaba y decía, yo quiero hablar así cuando sea grande. <risa> <risa> Pero digo, eso, eso sí me parece que, que me amerita, y coincido con lo que dice acá el colega, ¿no? Pero me parece que el punto de la Ciudad de Buenos Aires es un punto para, por lo menos, tomar en cuenta en estos escenarios tan cerrados como los que estamos viviendo. Eh, yo creo que los docentes estamos eh, tupacamarizados, digamos. Nos están descuartizando. Estamos siendo tironeados por cuatro caballos porque, digamos, eh, por un lado la escuela ha empezado a asumir en los últimos 40 años una cantidad de roles que exceden por mucho lo que son lo que es la educación concretamente, o sea, la implementación de secuencia didáctica basada en el curricular, porque la escuela, por supuesto, es garante de derechos, es una agencia del Estado, y es la única agencia del Estado que es amable con la gente. Porque el sistema judicial, la policía, los hospitales, etcétera, etcétera, son bastante reactivos, y además, en la escuela la relación es cotidiana, podés encontrarte con algún médico que sea amable, lo cual sería un montón, mi solidaridad con los residentes, por supuesto, siempre. No obstante, es un espacio a veces hostil, digamos. Y en el mejor de los casos, es un espacio al que uno va cada tanto, digamos. Uno va a hacer una consulta, uno no tiene, uno va todos los días a tratarse con un médico con el que tener, establecer una relación. Y eso sí pasa en la escuela. Entonces, como es la única agencia del Estado donde hay una relación muy cotidiana con un montón de gente... Termina siendo la que tiene que llamar al SAME, la que tiene que hacer denuncias cuando ve un pibe con un moretón o con una nena que dice que fue abusada y así. Podemos hacer una lista gigantesca. Y la verdad que no tenemos, no nos da la cabeza ni la institución para eso. Entonces le terminan endilgando a la escuela que incluya niños autistas, que haga las denuncias correspondientes, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa y una serie de... Y bueno, somos el Estado, pero sin... ...todo lo que deberíamos tener como Estado... ...entonces no tenemos vacuna no tenemos armas... ...no tenemos abogados, no tenemos, abogado, no tenemos fiscales... No... ...bueno, el Estado... ...es como que le piden al docente que sea el Estado... ...la personificación absoluta del Estado... ...eso es un tironeo... ...entonces ya no educamos solamente... ...también tenemos todo esto... ...y efectivamente los, los chicos son sujetos de derechos... Y, ...y está perfecto, pero ahí... ...se pierde... ...me parece la, la, la función principal... ...que nosotros somos agentes del Estado... ...que distribuimos cultura... Esa es nuestro, ese es nuestro trabajo, con el diseño curricular atrás, punto. Después tenemos una serie de cosas, y este es el marco ahora. Cada vez más, en, en simultáneo, el otro tironeo, es que como somos un ejército de gente que trabaja para el Estado, en el 75% del sistema educativo argentino es público, y el otro 25% es privado, pero aún así el privado forma parte del sistema educativo público, eh, y buena parte de ese privado está subsidiado, por lo tanto también, eh, tenemos esa, esa cuestión del, del desprestigio, y además es un gremio que está bastante sindicalizado, con lo cual, a toda la campaña que hay de desprestigio al trabajo organizado, bueno, caemos ahí encima del Estado. ¿Para qué? Tenemos todos los números. Tenemos porque? todos los números. Este entonces ahí tenemos, bueno, es ese tironeo ¿no? es un tironeo de, de muy difícil cintura, digamos, por encima después uno discute sobre cómo se efectivamente se garantizan los derechos de los chicos dentro del aula, con los colegas que algunos, bueno no, no contribuyen demasiado a que nos, a que no, a que nos dejen de, de, de reventar a palazos en los medios, ¿entendés? porque te dicen, mira y bueno eh, ese es el otro tironeo, también la discusión interna con, con, con compañeros del de, de propio gremio y hay una cuestión ahí con la palabra vocación eh, que a mí me parece muy interesante porque efectivamente somos trabajadores y trabajadoras, pero la y, y, y algo que está muy soslayado es la dimensión afectiva del docente. Nosotros tenemos. Un hay una dimensión ahí que atraviesa a todos, que es una relación afectiva entre la cultura, los sujetos de derecho y nosotros como agentes. Y algo de vocación, si le querés poner vocación de nombre, y algo hay ahí. Digamos, yo no quiero, yo no, yo no sería jamás maestro de primaria, porque me vuelvo loco, como conozco compañeras que jamás serían docentes de secundaria, porque los adolescentes los quieren colgar de la palmera y está muy bien, pero, pero a mí me gusta estar en secundaria. Me gusta estar con adolescentes, no con niños de 6 años que están todos locos encima. Tanto yo fui maestra de, de, de, de primaria, no, no me hagas sentir mal. No, pero, no, pero es, es que... Él habla de él, habla de él. No, no, no, me parece, sí. me parece, no, uno, me parece titánico lo que hacen los divinos maestra. luchando, claro, claro. yo no me quiero quedar en el aula. Titánico. Sí, hay algo de la vocación, eh, está esta frase, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no pago, muchas veces eso que llaman eh, vocación es trabajo no remunerado. Sí, no, no, no o sea, Entonces, claro... Eh, está bueno eh, tenerlo en cuenta, es decir, te puede gustar tu trabajo, pero también hay hay condiciones laborales Total. que, que y, se tienen que respetar, y no sobre dejas todo. de ser un trabajador por tener vocación. Es... Eso fue lo que... La marca la marca distintiva de, bueno, los docentes, eh, con esto de la vocación... No, los docentes somos trabajadores y tenemos vocación por enseñar y nos encanta estar con los pibes de primaria, de secundaria o de en la universidad. A mí me... Yo dejé de dar clase en la primaria Y, y después de 10 años y, y dije Soy feliz porque doy clase en la universidad Me encanta <risa> dar clase, me encanta estar con otros No, me la no primaria era, sí. Yo te, yo soy de me la idea de que ruido. cuando vos te levantás una mañana Y decís, ay no, los pibes ay, no Es que ya es el momento de empezar a pensar oh, en no digas, cosa, O en otra cosa O en el parripollo tiempo, como dije antes Los hoy. pibes no tienen la culpa de que vos <risa> estés cansado también, también es cierto que si no estuviéramos Y, y ese es el gran... Es la gran batalla, digamos, no estar tupacamarizados, como decías vos, que está buena esa, esa, esa imagen. Porque si no estuviéramos tupacamarizados, tendríamos tiempo hasta primero reconocer que nuestra tarea tiene una dimensión afectiva enorme. <ríe> es así, uno, qué sé yo, terminas de dar clase y si te va mal la clase, te, te angustias. <risa> que no es lo mismo que si estás en una oficina, si te un papel, uh -huh. qué sé yo. la clase te, te pones mal o te pones alegre, qué sé yo, qué sé yo. O discutir con nuestros compañeros también, uh -huh. porque es así. ¿Cómo habilitar esas discusiones para decirle a un compañero, mira lo que estamos haciendo está mal, empecemos <risa> hicimos todo de nuevo? Bueno, para poder este, establecer esos espacios, de, necesitaremos no estar tupacamarizados, uh -huh. o agredidos permanentemente. Uh -huh. Porque efectivamente, si te ponen en la mira como... Este, un tipo que solamente labura cuatro horas o este o son viejos no sé qué que Vados, son, ¿no? Fracasados, claro, sí, frente a pero todo eso punto. vos no podés decir, mire, sí efectivamente lo, vamos a abrir un debate por los docentes tenemos problemas, porque si no seríamos medio raros ¿verdad? como trabajadores eh, creo que ese sería como el, el, la, la, la gran batalla que es sacarnos los lastres que tenemos y presiones que tenemos de todo tipo eh, que nos impiden hacer un debate mucho más abierto sobre, sobre nuestros problemas Yo acuerdo con, con esto que vos decís Nos alegra mucho que hayan podido por lo menos tener este espacio en FM La Tribu Para debatirse estas cosas Y nos encantaría que vuelva a suceder eh, en algún momento Así que están más que invitades a que, vuelva a, pasar, a que vuelvan a pasar por el aire de FM La Tribu eh, Está sí. tocando el timbre. Sí. Esto que decía Gándara al principio, el tiempo nunca estuvo de nuestro lado. En, en radio tampoco. <risa> Así <risa> que les agradecemos un montón. No, bueno, sí. ramos, muchísimas bueno, este gracias a ustedes por de, la invitación. Le Cerramos este ciclo de, de incertidumbre relacionado a la educación con ustedes de, de nuestro lado. Eh, Santiago Gándara, Manuel Becerra y Esther gracias. Levy es a quien escucharon. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.